Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, escogido grano a grano, como ya bien sabéis, de los mejores cultivos de Internet. Bien, seguramente hoy habéis visto la cara de una persona, un streamer llamado El Chocas. Pero antes... Vamos a ponernos un poco en contexto. Dentro vídeo. Ay Dios. Qué pena de gente, por Dios. Bueno amigos, pues el Chocas es un streamer. Es este streamer tranquilo, que no es el típico streamer que sale en una piscina. Tampoco hace falta tenerlo tanto tiempo. Eh, bueno, pues este personaje se hizo famoso a raíz de eh, la polémica con aquellos youtubers y streamers que iban a vivir a Andorra. Uno de ellos era Ibai. Ibai que dijo que no, que yo de aquí me muevo, pero yo... También es verdad que Ibai en un... Creo yo, fue un poco más políticamente correcto y dijo, bueno, el que quiera, que haga lo que le dé la gana o algo así, no, no me acuerdo muy bien. Pero este, este chaval se puso como un... Como en el gúmero y a la gente le gustó le gustó esa manera de, de, de responder de, de eso hizo de eso ha hecho toda su andadura algo por otro lado tampoco raro no lo que sí es raro es que diga que de, que le gusta a la gente que va de cara y tengas una cuenta en donde echas mierda a la gente. Una cuenta que hasta ahora nadie sabía que existía hasta que lo vieron en uno de tus directos. Lo cual es una cagada tuya. ¿Vale? Es una cagada tuya. A mí, sinceramente, no, no, no me importa. No me interesas lo que diga tú tu clon, tu, tu otro yo, tu múltiple personalidad, tus vídeos y tus mierdas. Quiero que quede bien claro que me eh, importas una mierda. ¿Mm? ¿Choca estos cinco? ¿No? ¿Demasiado pronto? Bueno. Ahora vamos a hablar de otro idiota, otro imbécil de la vida que es... Eh, Rumplestiski le llamo yo, pero en verdad es algo así como Rumplestyle. Bueno, Rumplestyle ha tenido los santos bemoles de, de irse a, a una página a ponernos a nosotros, siendo pipero él, eh, como que somos sus. Eh, dice mi top fans más increíbles pero si ni siquiera te sigo si cada vez que veo un comentario tuyo y además con, con el Diego Orozco te, unta, te juntas tú y ahora a tomar por culo bueno bueno amigos eh... bueno amigos pues este rompecilki es que cree que dice que es programador le hice una pregunta pues bueno yo creo que es normal no le dije se puede eh, usar el lenguaje C++ en Java le pregunté cuál es la función de un programador de, en el, de en el desarrollo de un videojuego Por supuesto, a la primera pregunta tardó más de media hora en contestar. Tuvo que verse unas cuantas páginas en Google antes de contestarme. Y me contestó con una pregunta, a lo que yo le respondí. No me estás contestando a lo que yo te he preguntado, pero bueno. Eh, vamos a ver. Java ya no, ya no se utiliza. Java está muy bien para que tú puedas aprender y conocer un poquito la programación muy bien luego me intentas responder diciendo y tú sabes si se puede hacer un videojuego con Python como si te la de listo o sea con Python puedes hacer lo que te dé la gana Python no solamente sirve para crear eh, videojuegos de hecho exactamente no está diseñado para para crear videojuegos pero bueno sí se pueden hacer videojuegos con el Python, claro que sí ¿sabes con qué se puede hacer también videojuegos? con el PowerPoint ¿sí? ¿y sabes con cuál también? con el blog de notas pero hombre me imagino que, que siendo un gran programador lo deberías de saber ¿no? Pero qué curioso que no sepas la verdadera función de un programador dentro de un desarrollo de videojuegos. Muy sencilla. Aquí hay un grupo que se dedica a hacer la música. Esta gente hace las texturas. Este se encarga de la narración. Este se encarga del sonido o lo que sea por diferentes equipos y luego está el programador el programa al programador de, del videojuego le llegan texturas por aquí una cosa por acá otra cosa por acá y tiene que ir ensamblándolo como si fuera como si fuera un puzzle y darle sentido además si no, vienen los bugs. Que los se pueden corregir, no pasa nada, pero... Pero ocurre. Ocurre porque hay mucha gente diseñando texturas, eh, pensando en cómo va a ser el videojuego, pero pocas las que tienen ese deber de unificarlo todo para que ese programa porque no, no olvidemos también que un videojuego es un programa para que ese programa funcione a la perfección y hoy, hoy voy a terminar la verdad es que estoy muy cansado pero eh, insisto chocas me importas me, me comes un huevo Ah, lo siento, pero es que de verdad no no me, no me importas. No, no me importas tú. Eh, ni la gente como tú. No me estoy refiriendo a los streamers, que hay streamers muy buenos. Hormiguita. Chris que Incluso Johnny Boss. Johnny Boss también. Eh, gente que hace streamers y con mucha más calidad que lo que haces tú, lo que haces tú, también lo puedo hacer yo, que también soy muy deslenguado y también digo muchas palabrotas, y que, que no te creo, básicamente no te creo porque a mí la gente que va de políticamente correcta, la gente que va de, de estos son los que más tienen que ocultar, y eso es algo que, que estamos viendo eh, estos años estos últimos años estamos nos estamos dando cuenta todos por ejemplo Sony, con aquello de la el inclusismo y todo eso para luego ver que tiene demandas por acoso por acoso a mujeres que tiene un vicepresidente ex vicepresidente perdón de play network con gustos bastante cuestionables y cada vez que una compañía o incluso un particular se comporta de esa manera un particular como tú se comporta de esa manera no me fío no creo en la imparcialidad no, no creo que seas imparcial no creo que seas neutral ni mucho menos por eso tienes otra cuenta, ¿verdad? Para poder decir lo que no te atreves a decir. ¿Quién es el cobarde? Entonces, evidentemente tú, da la cara. No seas un mierda acomplejado que va por ahí creyéndose que su palabra es... poco menos que las tablas de la ley de David o yo qué sé en fin amigos lo dicho no no tengo muchas ganas de seguir con este tema con esta polémica porque prácticamente este imbécil de la vida ni me interesa nunca me ha interesado y mucho menos me va a interesar ahora mismo pero bueno pues por teneros al día eh, también decir también decir, ya así un poquito por lo rápido, que va a salir una nueva especie de Dark Souls, espíritu de Dark Souls, no te pierdas el nuevo gameplay de Timecia. Eh, Microsoft podría estar ya preparando el lanzamiento de un nuevo hardware. Eh, si tiene que ver con las gafas de realidad virtual. Hay que decir que Phil Spencer ya hace tiempo, hace poco, dijo que Xbox no está cerrada a, a esa tecnología, que solamente piensa que esa tecnología no está todavía refinada, nada más. Por otro lado, pues el Fortnite y su nueva temporada, esto para los que os guste el Fortnite, y su nueva temporada, calientan motores con un espectacular tráiler y con, bueno, con nuevas cosas Añade ¿no? eh, comienza el fin de semana con un nuevo juego gratis también. En el que va, eh, la primavera está en el aire, viaja al, por el campo primaveral con tus simpáticos amigos animales. Ayuda al conejito de Pascua. Bueno, es un juego un poquito así que se ve Spring Bonus, o algo se llama el juego. Pues nada. Y en cuanto a Abada Cadabra, el mortal hechizo, está es que está mal escrito Generación Xbox, Cadabra, no con E, la E no no, no es así como se escribe, el mortal hechizo estará en Hogwarts Legacy. Bien, bien, vale, bueno, pues esto significa que en algún momento, o sea, va a haber acción. El increíble trailer de Hogwarts Legacy nos dio la oportunidad de conocer eh, varios aspectos que se incluirán en el, en el más esperado título de Warner Bros., Games, muchos de ellos tomados directamente del universo de los libros de la, talent, de la talentosa JK Rowling, el cual el juego ampliará y se tomará algunas licencias artísticas como el diseño del propio Hogwarts. Eh, una de las cualidades que parecen resaltar eh, en lo visto hasta el momento es que los jugadores tendrán la posibilidad de romper algunas reglas del mundo mágico, incluida la opción de utilizar algunos conjuros y hechizos prohibidos, como el cadabra el cadabra es que no se dice, cadabra, no es pata de cabra. Legacy, Hogwarts Legacy y las artes oscuras. Sin duda que uno de los hechizos más famosos es la maldición asesina, eh, abada cadabra, que causa la muerte instantánea de quien lo recibe sin dejar ningún tipo de marca o herida en el cuerpo de la víctima junto con Cruciatus e eh, Imperus. Eh, cruciatus era eh, torturar y imperus era eh, tomar el control de sí era tomar el control de, de algo o de alguien entonces entiendo de que bueno de que va a ser un juego de computación desde luego y muy interesante la verdad es que cada vez le estoy teniendo más gusto a todo esto en qué plataforma va a estar eh, y aparte bueno estará con nosotros en el en el 2022 se han olvidado de, de nintendo el hechizo que se caracteriza por presentar un flash de luz verde se muestra en el tráiler como se cu cuando se abandonan abordan los diferentes caminos morales que pueden escogerse a medida de que avanza a la aventura, aunque veremos eh, cómo encaja en la historia del juego que recordemos está situada muchos años antes eh, de las aventuras de Harry, Hermione y Ron, los protagonistas de ¿no? Hogwarts Legacy estará con nosotros en este 2022 y nos enseñará su magia en Xbox One, Xbox Series X y Series S en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, y os habéis olvidado de Nintendo. Pero bueno, o sea, en todos lados. Y seguramente también, sí, si dice PC, está en Steam. También va a estar en Steam, así que... Pues con esto os dejo hasta el próximo capítulo de Toxic Game Channel. Disfrutad de los videojuegos y... no le hagáis caso a gente como el chocas son imbéciles y ya está